solo nos queda un jefe nos queda un jefe esperad eh, voy a buscar a ver si encuentro como hacer logros a ver pa, este es súper difícil pero ya está a ver pues ay, ¡Eh! que se está morir ahí ¡Eh! ah espera ¿qué estáis mirando? mi frío o mellado? ¡Ajá! ¡Ja! Es una secuela de haber estado peleando contra los deudores del casino. Ahora tendré que ahorrar para repararme la cabeza. ¡Ayudadme! Estoy deseando que alguien le pare los pies a ese rey Lados. Ah, que si me consiguió el mundo 2, ya... Puedo coger esa monedita, monedita, monedita. Pues solo queda este mundo. O sea, esta fase. ¡Oh my god! ¡Es la floripondio! ¡La floripondio! La señorita Floripondio. Pondio Pondio. Señorita Floripondio. Toma Floripondio. ¡Eso es un Ipondio, Dan! Oh, <risa> ¡Vaya porquería! ¡Ah! ¡Ah! ¡Floripondio! ¡Es un Ipondio de culo! ¡Que se está cagando el culo! ¡Ten ten ten ten ten Vamos a metir, vamos a metir un susto de muerte. Tut tut tut. Ah, vais a si ahí contra mí, pero no podéis nunca. Ah, me cago en ¿Por qué haces esto? ¡Oh! ¡Ya queda poquito! ¡Ya viene, viene! ¡Ostras! ¡Eh! Todavía... ¡Ostras que no me lo he puesto! Que no me lo he puesto! ¡No ¡No me lo he ¡No me da cuenta puesto! ¡No me para el puesto! ¡No a lo he una maldita me ¿eh? Here's a un real high class. Here goes. Chupi, chupi. Javi, quiero qué para para arriba, si no quiero para este. ¡Ostras! <risa> oh, oh, oh, oh. ¿Eh? ¡Ostras! Oh, oh. ¡Eh! ¡Para arriba no! ¿Por qué le pasa a esto a mi mano? ¡Pero no! Para... ¡Para arriba no! ¡Para arriba no! ¿Por qué? ¡Vale, vale, arriba, vamos! Here viene ti viene y ahí cae como un culito. Pues ¡Ah! o ya caigo como un espíritu hacia mí. Señorito, señorito. Mala sus manos, malditas. Si ganas, tener que luchar. Una buena linitis alérgica os vais a llevar. ¿Qué linitis alérgica? A ver si me lo consigo de una maldita vez. ¡Oh! ¡Oh, oh eso sí! ¡Ni una vida! O sea, ¡ni una vida! ¡Oh! <risa> ¡Ostras! Hola, hola, hola, hola, eso que era, era la rinites alérgica Ah, pues sí, la alérgica de esta floripondio La verdad, que la verdad, la verdad, la la Ah, La verdad es que es un tiempo súper bien. Ven menos, eso es súper mal. A ver, y ahora podréis coger la monedita, ¿no? Ahora la podré coger, ¿verdad? ¡Sí! <tose> <tose> Pues vamos allá Casa del lado. Zona de preparados para el mundo 2 ¡Es, es el fin, es el fin, es el fin Hola señorito, tu casa Tu casa señorito Mr. The Un bailoteo Vaya, no está nada mal Parece que habéis conseguido liquidar a esos deudones Podéis avanzar a la siguiente isla Un bailoteo uf, uf, uf. Chicos, esperad. Menos mal que os, hagan, que os he alcanzado. He descubierto la forma de sacaros de este embrollo. Por todas las cafeteras. ¿Lo dices en serio? Cada vez sois más fuertes. Pronto seréis dignos rivales de ese rey de dados. Y puede incluso del diablo. ¡Caray! ¿Lo dices en serio? ¡Claro! Pero para acercar, acercaros al diablo necesitaréis todos esos contratos de almas en vuestro poder. Solo entonces podréis acabar con ese demonio. Así que cuando llegue la hora, hacedlo correcto!